Increíble, Dios mío, esta gente. Pero, ¿y Julio César? ¿Eh? ¿Con ¿Qué? ¿Con qué entramos, nuestro hermano Angel Lizardo? Señores, la perversa en otro lío. Mareo, Me mareo. Tiene alto la perversa. Ah. Entre una y otras, así va la vida del exponente de la música urbana, la perversa. Quien, tras salir de los problemas judiciales con su expareja, Yomel El Meloso, ahora... La disquera que la representa Popeye Record envía un acto de, aber, de advertencia para que ella no tenga presentaciones artísticas sin su consentimiento. Según el documento legal, la urbana es exclusiva de dicha disquera, por lo que las presentaciones artísticas que ella tiene en el país sin su autorización deben de ser suspendidas. Es el comunicado de Popeye, que le envía Popeye Record a la perversa. Y esta muchacha tiene una compañía que la está... récord! Pues es pero parece que está haciendo fiesta sin su consentimiento, pero perversa. <risa> y es que no ya, tiene puta. cerebro. Ella. <risa> no, es increíble. Cabeza. Nuevo capítulo. No. Ah, pues está haciendo por su cuenta, cobrando seguro por su cuenta, bajo un sello, ¿eh? ¿Y quién es que la está asesorando esa niña? Es ¿Eh, tu papi Juan. <risa> Señores, pero... Señores, no, no, tiene que manejarse mejor la familia, la mamá, el papá, los hermanos, que le pongan conciencia a esa dama que está un poco desorientada, ¿eh?, Claro, porque concha, ¿le que te cuesta dejarte llevar? Y tiene a la fanático espera? ella, porque ahí está Víctor claro. Labia. Un saludo a Víctor Labia, que es fanático de la perversa, mejor bueno. laminado del país, vaya a la publicación. Bueno. Eh, es fanático de ella. Sí, Hay muchos mucho fanáticos. La familia eh, es fanático de ella también, ¿verdad? Yo la, la seguía así. ¿Tú la seguías? poniendo como muchos huevos y me llamando. Está, ya estoy aburrido de la perversa. Bueno, perversa, que Dios te acompañe, mi. Te cuide, te proteja. Con qué seguimos. Bien.